Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Buscando ideas para la fiesta. En YouTube me encontré un canal. Sus papeles, sus bloques y sus compras. Aganes, intercambio de regalitos, tutoriales, bien definidos y amistades de con susurros del Papel. ¡Ay! Hey. Hoy os traigo este paquetito que viene de. De Eva De Scrap Chip Eva eh, Os dejaré linkado el canal Por aquí Y también eh, Esto es, también me ha llegado hoy Y esto es un inter De San Valentín eh, Voy a abrirlo Con vosotras La verdad es que el correo está tardando muchísimo en venir Y bueno, ella yo sé que lo mandó El lunes pues El lunes, el lunes día 10 y poco y bueno, ya ha llegado hoy, que hoy es día 23 de febrero. Pero es que es verdad que está tardando un mogollón de tiempo en llegar los paquetes. Voy a abrirlo con todos vosotros, ¿vale? Y así yo veo lo que hay vosotros también. Mira, bueno, es que esta Eva eh, Bueno, tenéis que pasar por su canal porque tiene una imaginación. Mira, que, mira, pero por favor, pero es que quiero que lo veáis. Cuando tú abres la caja, mira... Mira que guirnalda sale de aquí toda llena de corazones Y este que pone, esto es puro amor Que pone love, bueno, esta Eva es ¿eh? madre de mi vida Por favor quiero que veáis que va lleno de, mirad Que flores, que pedazos de rosa más espectacular Bueno esto que es, vamos para la lista ya os digo que esto es Mirad por favor, es que voy a tener que quitar la cámara Para que veáis, la, es que es espectacular ¿eh? Esta muchacha, a ver, voy a quitar la cámara Porque quiero, de verdad, que se aprecie el paquete Porque esto es, vamos, el no va más, mirad ¿Veis? Se abre la caja, mira. Estos son de estas dos laterales, y si abro de aquí de aquí Aquí hay otras dos. Bueno, mirad los pedazos de flores de rosas que me han dado. Una en cada esquina. Yo creo que es que, vamos, espectacular. Y me quedo chica, ¿eh? Mirad. Mirad aquí el sobrecito con su lacre. Y bueno, os pongo en vuestro sitio. Esto es. Vamos. Es eh, Una amor. Sale. Mirad que sale por los cuatro costados. Es que es espectacular. Es una pasada de paquete. Mirad. Por favor. Mirad. Con corazón. Es que se lo ocurra, ¿eh? Mirad qué pasada. Bueno, voy a ponerlo aquí en mi ladito. Que tenga, me da bien este paquete, de verdad. Mirad. Correo bonito, correo bonito. No, no, no, no, no. Con el este que me da una pena horrorosa que lleva en el centro pone algo pero ah pone ahí Love you creo que pone. Mira, y esto no, es, a ver no, si no, lo no. puedo sacar por aquí. Este va así ah, sí. Mira, ah, pero para abrir el sobre tengo que romper bueno, con salud, ¿verdad? A ver. Mira, es que es espectacular, eh. Esta mujer Vamos a abrirlo. Y mira, es que es una pasada. Mira, en esta cartulina dorada. Hola Mercedes, espero que te guste este animal. Que está hecho con mucho amor. Estoy encantada de volver a intercambiar cosas bonitas contigo. Espero no sea el único Eva. Bueno, Eva, es que tía, te lo curra. Mira, el sobre. Y después mira... En las cuatro esquinas lleva perpendiculares una a otra, llevaba estas dos rosas. Mirad, qué preciosidad. Y en las otras dos esquinas, mira qué rosas. Estas nosotros le llamamos rosas reventonas porque es que, mmm, son así, que cuando revientan te llenan los ojos de, de, de lo más bonito que hay en el mundo. Son preciosas qué bonita eva madre de mi vida pues son espectaculares todas ¿eh? las cuatro cual más bonita y ahora pues mira voy a empezar a tirar de, de sobrecitos yo qué sé a ver porque esta niña mira qué bonito me lo ha hecho con un limpia pipa mira qué bonito y trae bombones mousse de leche trae dos bombones mira qué qué tira borda o sea, que encajito, perdón. Y este, qué bonito, me encanta, Eva. Qué chulo, me gusta un montón. Es que tiene cada cosita, bueno, mira, otra bolsita con otros mmm, bombones, otro, otro limpia pipa con forma de corazón, mira. Qué bonito, es espectacular, mira. Esto es elástico. Yo tengo una pulsera hecha así, pero en vez de en verde, en rosa, pero es igual. Mirad los pomponcitos, chiquitines. Mirad qué tul, con estrellitas doradas. <ríe> y el... <ríe> y la purpurina, la, uy, la purpurina la lentejuela holográfica. Mirad qué bonito, es que se le ocurra un montón. Esto venía en una esquina y este en otra. Es que es espectacular, eh. Bueno, esto lo vamos a poner aquí Porque aquí hay mucho que ver Mira, viene con esto que pone love, love, love Chulísimo Y ahora, oh, tengo que quitar esto que no, no quiero Pero voy a dejar así, para poder sacar lo que hay dentro Porque claro, el paquete viene muy bien para que no se mueva Y ahora voy a quitarle, estar aquí Así, para poder abrir el paquete Mira el paquete, ¿eh? ahí Y ahora levanto de aquí, y ya va todo tapándolo con un papel de cera rosa Y mirad que espectáculo, es que no eran dos rosa Es que me ha echado una docena nos bueno, vamos a sacarla, madre mía, mirad Mirad, qué pedazo de flores Madre de mi vida, mira le voy papel porque estoy ya pegado en algún lado? Mira, qué pedazo de flores, por favor Todo lleno de petalos, vamos no, de petalos no Mira, de rosas, vamos ¿Esto es un San Valentín? Sí, sí, Y lo demás es tontería ¡Oh, Madre de mi vida, mira, por favor Este es el atrezo del paquete Madre de mi, esa mujer, por favor espera que todavía tengo más Mira Esperad, que hay Si esto no es, vamos, mira Por favor Es el atrezo del paquete, eh, mira Vamos, vamos. Eva está vuelto loca. echado aquí una florizaría. Madre de mi vida. Me encantan, son preciosas. De verdad, que de verdad, que me gustan un mogollón Esto lo utilizaré para hacer trabajo y me gustan un montón. Bueno, a ver quién puede poner una treza así de bonito, ¿eh? Es que es espectacular. Mira. Creo que me cogen en la mesa. No, ¿Qué te está dando? No, Bien, no me diré a mí que esto no es un San Valentín. Vamos, en toda regla vamos. Qué bonito, Eva. Es maravilloso, de verdad. Bueno, vamos a sacar cositas. A ver, mira, aquí hay algo que se ve, mira. Un corazón, una cajita de corazón. Esto está hecho por ella. Que no sé si esto se abrirá. Sí. Ah, mira. Qué bonito. Lleno de corazoncitos holográficos. Y aquí me ha metido maderita. ¡Ay, qué bonita esta maderita, Eva! Mira qué bonito. ¿Qué pone aquí? Petons. Este... ¡Ay, qué bonito este! Mira qué bonito. Un unicornio metido dentro de un corazón. Esto es un sobre con la, con la carta que pone Hello. ¡Qué bonito, Eva! Y este... Mira, un tarrito con dos... Con dos de nah, nah, eso. Ventiladores. ¿Cómo se llama eso? Molinillo. Y mira la cajita, qué mona. Pues que ha salido muy bien. Esto la voy a dejar aquí. ¿Vale? Preciosa, Eva. La caja es un dulce, ¿eh? Está entintada. Vamos. Mira, qué bonita. Esto pasa que la parte de abajo hay que saber acoplarla a ver esperar así a ver ahora no mira. ahora mira está chulísima ¿eh? mira qué chula está genial genial muy muy bien Eva. muy bonita y lo que lleva adentro me encanta bueno, vamos a seguir abriendo porque esta niña ha metido aquí mmm, para dar la vuelta al mundo y más Mira, vamos a abrir este que ya está abierto Mirad, como siempre ella hace un embellecedor A mí por lo menos me gustan un montón Mirad, qué bonito Qué cascabel es más bonito Me encanta Y mirad por detrás la purpurina Lentejuela Y estrellita y confetis Qué bonito, Eva, mirad es precioso, mira, qué, qué bonito es. Me encanta, qué preciosidad. Precioso, precioso, me ha encantado. Precioso. Bueno, vamos a seguir abriendo, mira. Ay, este que pesa, mira, esto es un bote. Si puedo, lo saco. A ver. Ahora. Oh, esto lo reciclo y mirad qué bote me ha mandado Happy Valentine Day feliz día de San Valentín mirad con un corazón tremendo aquí qué bonito mirad qué bonito y dentro ay mira vamos a sacarlo me he vestido tela mirad qué bonita este rojo qué bonito es Espectacular, mira qué bonito. Mm, qué bien huele, huele a piruleta. Mm, y este, mira este de raya en roja y blanca, qué veraniego, qué mono, monísima. Ah, qué bonita. Muchas gracias Eva, nah, nah, nah, nah, nah. muy muy chulo. Ah, me gustan mucho las dos. Esto lo saco del bote porque va a mi zona de tela para la costura. Y aquí en el bote pues meteré otra cosa. El bote esto hay que quitárselo porque esto es de hay que quitárselo el pegamento porque todo se queda pegado. Le voy a dar con un poquito de ay de acetona, ves que se me queda se queda todo pegado. Qué chulo, pues muchas gracias. Es muy chulo y el bote está muy bien, eh. Es muy guay. Esto lo voy a poner en el suelo para que no se me rompa. Bueno, sigo enseñando. ¡Tarán! A ver... mira. Voy a abrir este. Que pone Feliz San Valentín. En castellano. Os vuelvo a enviar otra vez a su canal. Strap Chic Eva. Que de verdad que hace una cosa muy bonita, muy muy bonita esto no puedo abrir, el nudo está muy frío, creo a ver. si puedo, no creo que no, voy a meterle porque no puedo abrirlo no voy. A ver. Bueno, porque este eh, gordito, ¿eh? es este guay, ahora mirad, veis, feliz San Valentín, amor, este me lo y ahora, pues vamos a ver, lo que es, vamos a también es súper envuelto hoy oh, qué mona Eva qué bonito madre mía mira qué cucada por favor por favor por favor cucada total mira qué bonito qué con ver más chula es chulísima, mira. Con su corazón. hoy hoy uy! Mira, mira. ¡Anda, pero se viene lleno también! hoy mira! Me la ha metido lleno de flores. ¡Qué pasada! ¿Creéis que era relleno? Digo esto, pues para el camino. ¡Uy, qué bonita! Mira, es que no le falta un detalle, por favor, por favor. Es taker, además, ¿eh? A ver, espera veis ¿Qué lleva ahí. Madre mía, qué currada. Vamos, esto es. Vamos, es espectacular. Mira. Mira la puntera de purpurina. Qué chula. Es chulísima. Besos y abrazos. Luyu. Qué bonito, Eva. Es espectacular. Qué gracioso. La disladidita. Mira. Y todo lleno de flores. Como me han mandado pocas. Ay, espera, que voy a sacar. Que lleva hasta un tassel. Mirad, por favor. Por detrás. Vamos. No me digáis. Es que es una pasada. Qué bonito es. Qué chulo. Para meter los lápices. Bueno, bueno. Para meter lo que queráis. Qué bonito es. Es precioso que se me ha quedado así pillado un montón de ahora de cosas de estas de purpurina y no corre por eso porque está una encima de la otra pero ahora sí ¿ves? se le da y ya se mueven mira qué bonito Eva, me he flipado qué bonito qué bonito vamos me ha dejado loca qué bonito es precioso ¡Jopeta, oh, Eva! Me ha encantado. Y esto tiene trabajo, ¿eh? ¡Qué bonito, eh! Voy a seguir abriendo. A ver, aquí viene otro. Que dice... Snidemail. Que Si puedo salvar esto. Snidemail. Por pues, qué bonito, ¿no? Snidemail. A ver. Snidemail. Mira. ¿Ve? Y esto viene también lleno de... Mm. De... <coughs> mira, de lentejuela Que me salió la palabra lentejuela Se me atraganta Y le digo de todo De lentejuela igual que cuando madrónio Esto voy a ver si le puedo sacar Dusky Ah, que no salga mucha lentejuela Porque se me hace me pierde Mira, uh, a y todas las que hay ahí, eh Mira qué bonitas estas lentejuela Son, son rosas, eh Mira qué bonitas Son espectaculares Bueno, yo decirte que entre las rosas no, no tengo sitio El paquetón Bueno, bueno Ay, qué bonito es que esta niña ya os digo pasaros por su canal porque madre mía mira son adornitos que ha hecho ella pero mira el top el top pero cómo se llama esto del envoltorio que no tiene desperdicio eh mira qué bonito es que espectacular mira es que es una pasada qué bonito pero sí si, mira si esto es bonito mira este qué bonito es. Eh. mira el cierre con el correo la máquina de coser que pone sweet much love mira qué bonito esto esto es como si fuera es es que es una una mini pocket letter qué gracioso mira por detrás ay qué mona eh y esto no se puede abrir para yo, para yo mangonearlo. Ay, qué bueno que está agrapado. Qué bonito, ¿eh? Es una mini poker Lo que yo te diga, ahí va cosida. Qué bonito, ¿eh? Está chulísima, ¿eh? Claro que sí. Es ideal. Mira los pompones, una trompeta. Qué gracioso. Ay, qué bonito ahí. ¿eh? Y mirad esto. Son sellitos que ella ha sellado. Mira el topper. ¿Ves? Para que después darle color. Mira este aquí. Ah, esta es una pegatina. La amapola. Qué bonito. Qué bonito es. Y este lo ha sellado y lo ha coloreado ella. Qué bonito. Y aquí vendrán pues un montón. Es que como lo abran, no vamos a terminar. No, nos quedamos aquí ya directo. Y estos son pegatinas. De, o sea, stickers O pegatinas, de toda la vida de Dios Mira, de los perezosos ¡Qué mono! Mira, qué bonito Es que me huele como a piruleta No sé Qué chulo Qué bonito, me encantan Ah, perdonadme mira, oye, oye, oye, mira, qué bonito yo esto no lo tengo tampoco. Lo perezoso, un mono, un dos tucanes. Qué gracioso. Qué gracioso, eh. Bueno, y la mini minicócrita, eso tiene que ser este. Vamos a abrirlo, ¿no? Yo quiero abrirlo, A ver, si, A ver, ahí. Es que me, me gusta. A ver. Vale. Esto va por aquí cerrado. A ver. Ay, mira, qué graciosa, eh. Lo que yo os diga. Esto está pegadito, pero es una... Una mini pocket Letter, ¿veis? Cosida. Lo ve. Mira. Qué gracioso. ¡Qué ideal! <ríe> es buenísimo, una idea buenísima. Una mini pocket. Mira que coge la palma de mi mano, ¿eh? Es chulísima. Pero bonita, bonita. Un gatito, un corazón, otro corazón. Un brillante. Aquí no lo voy a verlo porque esto está pegado ¿eh? Ah, otro brillantito, otro corazón. Con brillantito. Otro corazón. ¡Qué bonito estos corazones! Yo tengo tres que, que me mandó Belén. Y los tengo ahí guardados. Me gustaron mucho, además luego lo he visto a las chicas que lo han sacado que lo han comprado en Teddy Pero yo no lo había visto ni en Teddy, me gustaron mucho Me encanta la es que, diga, ¿qué ideas tiene? Me mola, ¿eh? Ay, qué bonito, de verdad Esto, vamos, es precioso, qué bonita Bueno, y aquí están los sellos Estampados Que bueno, esto lo dejo para después para mí para verlo porque es que Estoy <risa> tirando el paquete y queda mucho Es que la verdad es que Eva bien se lo merece porque es que no vea la pedazo de currada que se ha metido Mira Son lacitos del pelo Esta niña que dice como si estuviera fuerte Esta que lleva unos libros Esta que es la que ella me ha pintado Mira, esta que es esta que la que ya me ha pintado. Yo puedo. Mira, grr, como si estuviera enfadada. ¡Molo! Molomazo. Esta que dice siempre, amiga, chachipiruli. Yo no sufro de locura. La disfruto. Mira, qué bonita. Este que es el perezoso. Este. Y este que está un poquito pintado en la arriba. Y este sí. Está chulo, ¿eh? Podría parecer está muy chulo. esto lo voy a meter no yo tengo los no sellos sé estampados para pintar. Y esta goma de Eva que se aprovechará. ¿Vale? Bueno, espera espera. Si me salgo de la habitación no sé quién va a pero es que ya no cojo. Bueno, voy a... No sé, me a poner las cosas porque no quiero que se caiga. Lo voy a poner por ahí. Esto lo pongo por aquí. Y sí, voy a enseñarme Mirad, para he este flores. A ver. Mirad. Aquí hay una bolsita. Mirad, qué bolsita más mona, llena de corazones. ¿Veis? ¡Qué gracioso! Yo tengo, pero mmm, no tienen corazones. Creo que tienen más. Son conejito Y aquí, esta bolsita ay mira qué gracioso mira mira me ha metido botoncito mira qué botoncito en celeste y en rosa mira del tope que le ha puesto y después me ha metido esto que son para son pestañas pues por ejemplo para ponerle a los tarjetones de los álbumes para tirar de ellos y sacarlos y me ha puesto unos cuantos y todo me lo ha metido en esta bolsita que se reciclara. más que esto no se acaba todavía. Aquí hay otro que dice: Sigue a sigue tu corazón. Y esto, si lo puedo, lo salvo también. Sí, ¿Ven? sigue a tu corazón. Y este, Ay, mamá, ¿y madre mía, madre mía, Eva. Mira, mira lo que me ha mandado. No me digáis, mira. Mira qué bonito. Son piezas hechas de crochet. Qué chula. Mira, también le da el crochet. Mira qué bonito. Mira esta cuadrada. Qué chula. ¿Y esta? Qué pasote. Qué mona. Son preciosas. Muchas gracias. Me gustan un montón. Están chulísimas. Estas eh, cuando, por ejemplo, la redonda ¿no? Cuando si en verano se sirve una limonada en la jarra con hielo o algo Se le pone así encima arriba Mi abuela antes eh, tenía una jarra de agua cuando yo era pequeña Y la llenaba de agua y el agua allí se mantenía fresquita Y le ponía encima un, esto, lo mojaba en agua del grifo fresquito Y se lo ponía por encima Para que no le cayera ninguna mosca, ningún mosquito ni nada Y el agua yo no sé si estaría fresca o no Realmente, pero a mí me parecía que estaba fresca La verdad Mira, vamos a sacar otro uh, Madre mía, por aquí se van cayendo Mira, lentejuela Y aquí otro mensajito all you need is love, all you need is no love, na na na na na, you need it, all you need is love lo que necesitas es amor, ¿no? Es la canción de los Beatles, ¿no? Na na na na na, you need love, Mira, la ha puesto hasta su su hilete y todo. Love. No, este no me lo voy a descargar para esta se Mira, va dentro lleno de objetos de corazón. Ahora veréis si se van a salir. Mira, esto es un poco. Y esto, que no sé, será. ¡Ah, un bastidor! ¡Ay! ¡Ay, Eva! Este te lo vi ayer en el canal. Me encantó. Te dije qué bonito te ha quedado. Mira, qué bonito con un poquito de mi media mira lo que le ha puesto lo ha puesto susurro del papel no, ay qué chulo no. esto no se lo vi yo ayer no me di cuenta hoy hoy hoy qué bonito Eva muchísimas gracias personalizado y todo pero qué más quiere qué yes, bonito love. qué bonito muchas gracias no, no, no, no, no, no. ahí este lo voy a poner en mi dormitorio de verdad Qué bonito, Eva, no. muchísimas gracias. Me ha encantado. Yo vi cómo lo hizo ayer, domingos. Ayer no, ayer fue el lunes, el domingo. <coughs> salió en su canal. No. No. Ay, Eva, me ha encantado. Mira, qué detalle. Me encanta, Eva. Qué bonito. Qué flipada. Muchas gracias. Este lo voy a poner allí en mi dormitorio porque me ha gustado mucho. Mira, aquí hay más bolsitas de estas de corazones. ¿eh? Aquí lleva algo duro, no sé qué es. A ver, qué bonito. No sé qué es. Uy. A ver. ¿Qué es esto? ¡Hala, qué bonito! Son pin, mira. Una piruleta de corazón. Un castro, una fresa, un flamenco, un diamante y una chica yeye. Qué chula. Muchas gracias, me flipan qué bonitos son qué chulo qué bonito Son chulísimo más vamos a por más vamos a mira vamos a abrir esto espera te voy a quitar esto que es que mm, de verdad que no cojo mira a ver qué os parece mira mira qué bonito que le ha puesto aquí oh, con botones the... qué idea más nah, buena nah, hoy? Nah, nah, nah, nah. Me encanta, de verdad. Love. Love. Me gusta un montón. Qué bonito. Me hace que hay emoción. Qué precioso. Bueno, voy abriendo el paquete. A ver cómo lo podría abrir. No puedo. A ver. Qué bonito, es que esto es. Qué bonito, qué bonito, Eva. Mira, me apretó aquí con un lajito. Mira. Qué chulo. Qué gracioso. Y esto, que no sé lo que puede ser. Voy a ver. Bien, bien, bien, bien. Ay, ay, que no se lo puede ser. A ver. No se lo puede ser. Mira todo lo que me ha metido, eh. Es que... Ah, mira, aquí se ha quedado otra cacabel. Esto ya habrá que ha salir de algún lado. Ya. Esto es todo mira qué bonito por favor qué argolla más grande de color verde qué bonita es mira qué bonito mira todo lo todo lo de... me encanta me encanta me encanta qué bonito es y este cascabel mira aquí le ha puesto un corazoncito aquí lleva una estrellita qué gracioso ay Aquí lleva otro corazoncito, este es el corazoncito, esto, un corazoncito, la estrellita, y este que se ha salido de algún lado. Qué bonito, Eva, mira, mira, qué bonito, me encanta. Y este lo pondré, ¿vale? Mira, qué bonito. Ay, qué chulo. Este. Esto está cosido pero a la vez está pegado Y esto Estos son como tarjetitas de Project Line ¿Ves? ¡Qué mono! Oye, y es como para guardar cositas, ¿no? Va lleno de purpurina Pues eso no lo abro entero Mira, qué bonito Mira, otro sobrecito Es que no vea qué lo tía Madre mía, y en cada uno lleva... ¡Ah! Que le han metido de todo. Mira. Le ha metido clip. Mira este qué bonito de corazón. ¡Qué chulo! Mira, aquí le ha metido... Do... Este otro, ¿eh? Que le ha metido... ¡Uf! Dos clips gigantes. Unos posis. ¡Qué gracioso está esto, oye! Gracioso, yo nunca lo había visto. Importante, otro sobrecito que lleva troquelado, que no los voy a sacar. Lleva palabritas troqueladas. Es que me da cosa de no sacarlo porque es que esta mujer, bueno, por lo menos una si no se, no no lo puedo sacar porque esto hay que sacarlo con cuidado. Son palabritas muy finas y se enganchan. Ay, ay, ay, por Dios, qué nerviosismo. Más troquelado. A ver, esto si lo puedo sacar. Mira. Qué bonito queda esto así. Love. Oye, me gusta. Qué idea más buena. Esta te la cojo, eh. Qué chulo. Me gusta. Y aquí hay otro, ¿eh? Oye, qué idea más buena. El, el, ayer tiré. No, ah, pues no lo he tirado. Mira. Aquí tengo yo la palabra amor. Pues mira, para empezar. Y este eres la bomba. Love de cheese. ¿Y esto? bueno y estos son más troquelados mira desde está chiquitito hay una blonda mirad qué bonito qué chulo qué bonito madre mía eva otra puta más careta oye eva qué bonito tú sabes lo que es troquelar yo sé lo que es un día entero un día y todo troquelando madre mía Ay, mira, este que ¿Este se ha desmontado y este, que lleva, mira, estrellita, que esto no lo saco, vamos, ya que me paréis <risa> Madre de mi vida Y yo no sé si me, me queda alguno por abrir Que yo creo que no, no, esta es la de estrellita Este, este lo he es, este es el otro que la de palabrita Que se enganchaba y no lo ha sacado y, es de... y este, que yo no sé de dónde se ha salido Pues o se habrá quedado el, mira, que se ha despegado ¿Ves? Esto lo pego yo Esto le doy ahí y lo pego ahí, claro, es que es que hay mucha batalla, eh Pero me encanta, qué bonito lleva Esto yo no lo había visto en la vida, qué chulo, me encanta Mira la pluma Este lo voy a pegar y lo pongo también, es que se le ha despegado el, el ¡Qué gracioso esto no lo había visto yo nunca. Bueno, iba iba. Esto me ha encantado. Esta idea me ha gustado muchísimo. Los clips, los posis. Y esto también. Esto es muy buena idea, ¿eh? Me ha gustado. Y lo de esto me gusta mucho. Bueno, no me puedo tener, Hay que seguir. Otra bolsita. Oh, pues no, no, no, no, no. yo creo que lo voy a hacer dos veces. No, porque si no, no. se va a hacer hiper mega largo. Porque aquí hay todavía un montón, ¿eh? Mira, otra bolsita y en esta bolsita me ha metido té veis mira el que grasa y este que es el menta poleo qué gracioso ¡Mmm! muchas gracias me gustan un montón y yo creo sí, porque aquí siguen habiendo tropecientas mil cosas bueno, vamos a ver, si yo lo veo muy largo, yo lo corto y os lo enseño en dos veces. Yo voy a seguir sacando, ¿vale? Mirad qué bolsa, no me digáis que no es una monada. Con el lacito de lunares, y ole. ¡Ay, qué bonito, eh! Ay, ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Mira! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! Con pompones, cascabel, corazoncito de madera... Ay, qué chulo. Este cascabel es precioso. Mirad, con un corazoncito, un tassel. Qué bonito. Vamos. Qué bonito, eh. Espectacular, eh. Qué bonito, qué bonito. Me encanta, que me ha encantado. Este cascabel y el rosa. Oye, es que los cascabeles estos son preciosos. dónde han sacado estos cascabeles? Me encanta. Aquí la bolsa. La bolsa es preciosa. Qué bonito sí. esto. ...qué detalle ahí que me gusta, me gusta un montón... ...es que es muy bonito, es que todo es bonito... ...esto que no se me pierda, que estoy encantado... ...y ya, mira, ya tengo ya una letra para... ...enpapiarla... ...vamos a seguir... mira ¡mua! ...vamos a abrirlo... ...hay figuras de fieltro, mira ...son corazones de fieltro, ¡qué chulo! ...me gustan... ...más yo que corazones no tengo muchos... ...qué chulo... ...y me ha mandado de esto, que esto viene siempre muy muy bien... ...¿veis? ...esto si se te rompe... Eh, Alguna hoja de un álbum, bueno, esto ya lo sabéis porque de chica en el cole teníamos lo que hay más. Mira, otro que dice Happy San Valentín. Este es el corazón que he despegado yo de la caja para poder abrir el el S. Bueno. Ay, qué gracioso. Es una pizarrita de corazón. A ver, yo tengo pizarrita redonda, pero así tan mona de corazón y tal. Y con la base y todo, que va? Ay, es de JIE. ¿eh? Qué graciosa, ¿eh? Mira. Una pizarrita, qué graciosa. De corazón, me encanta. Buenísima. Qué graciosa. Vamos a ir sacando, porque aquí hay... Por lo menos me he, dejado dejado, he llamado, que otra llamado a me media hora. <ríe> Venga, no. vamos a sacarla. A ver, está la parte. Ay, qué mil! Mira, qué bonito. Ay, qué mono. Está cosido. Cartas de amor. Love, love, love, love. love, love Mira, love, qué bonito. Love. Qué cuadrito más gracioso. No, Oye, no, qué no, no, chulo. No. Está cosido, ¿eh? Qué monería. Está genial, qué bonito. Yo nunca había visto esto. ¿Qué, ¿Qué se le ocurre cada cosa? Qué gracioso, mira, con el tassel. Y la de estas estrellitas, qué mona. Y además a su vez, es shaker por dentro, mira. ¿Veis? Que va y troquelado un castillo. Madre mía. Y además, aparte de todo, mira... Los, los sobres también son shakers Están cosidos Madre mía, Eva, por Dios Joroba Qué pedazo de, de trabajo Madre mía Yo esto no lo había visto nunca Palabrita, eh Qué chulada Es chulísima Son cartitas Bueno, qué bonita Madre mía Sigo, mira, aquí hay otro. Viene con una lunita y con un die <coughs> cup de, ay, de una cartita con, con corazón. Este no lleva a la ni nada, no, no. Oh, mirad qué bonito. Son pegatinas de corazón. Mira, wow, qué bonito. Y esto no lo, vi, no lo tengo ni lo he visto nunca Oye, qué chulo Para recortar y para pegar, mira Me ha mandado una pila Qué guay Mira, corazones, qué bonito Y esto también Qué va, yo esto no lo he visto, mira Tú lo ves así, parece que no tienen nada Y lo ves así y tienen como purpurina por dentro Qué chulo Buah, qué chulada Es que son bonitos todos, eh Qué chulos, me encantan Me encantan, me encantan, me encantan Bueno, aparte la caja lleva muchísimos más corazones troquelados. Como había poco, poco de estos rellenos, de estos A 13, pues más Bueno, vamos a abrir otro, Mira, Este ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, Eva! ¡Qué bonito, Eva! Muchas gracias. ¡Qué bonito, me encanta! Mira lo que me ha hecho esta caja. Y pone amigas escraperas. ¡Qué chulo! Muchas gracias, Eva. Es como un estuche. No, ahora, es ¿qué sabía? ¡Oh, Eva! Mirad qué bonito. El táser. Mirad qué táser más bonito. Bueno, chica. Mirad. Con la llavecita, la arandela. Madre mía, Eva. Ay, qué pieza más bonita esta. Esto es que es para enseñarlo. Mirad qué pieza me ha puesto. Sobre todo la mira esto la quiero enseñar mirad qué pieza mirad qué bonita la veis es como un, un topacio así ahumado O un cristal de roca ahumado qué bonito ¿eh? es que es precioso ¿eh? la llavecita qué monada es una librería que bonita que me encanta qué bonita mirad otra y esta que lleva aquí un clave Qué bonita es. Preciosa. Qué bonita. Mira, este... Eh, bueno, es bonito, pero claro, al lado de este, pues resulta que más brilla. Pero estos son espectaculares. A mí me encantan, ¿eh? Mira, con el cierre del corazón. Son preciosos, ¿eh? Qué trabajo, Eva, madre de Dios. Espera. Y aquí hay otro. Mira, todo la forra. Mira, de este. Vamos a abrirlo para que para que se vea bien. A ver. Mira, qué bonito. Qué mono. Esto te lo estoy estudiando porque yo tengo que aprender también. Mira. Ahí la, la estrellita en el bolón. Qué cosa más graciosa. Me encantan qué bonitos son, me gustan mucho, mucho me gustan mm -hmm. un montón, Eva. y la caja es súper preciosa, ¿eh? la pongo aquí y ahora el guardo yo. me encanta la caja que va a llegar a lado, qué bonito Y sí, además, no se va a quedar la aún hay más no se va, no se va a quedar día, que aún hay más mira este, besos este. la bueno, señores mira lo que me ha mandado me ha mandado papeles de 12 pulgadas. No, de 12 pulgadas. No, de 6x6. 6, eh, en negro y blanco. Me gusta. Y este. Mira. De 6x6. 6, así muy vintage. Mira, qué bonito. Este. Este de azul. Este. Qué bonito. Mira esto. Este, creo que se repite, pero estos no Estos son... ahí este también, qué bonito, eh Mira Este es un básico Este de flores y este Que me encantan a mí las flores, pues muy bonito Muy, muy chulo Y este en negro y blanco me va a venir de perilla Y después me ha mandado este que es muy, muy chulo que no sé lo que pone ahí de 20 por 20 a ver mira mira, por detrás melocotón y crema pone ¿veis? antrema, antrema y crema, nos vamos a oír mira, qué bonito, ah, qué bonito, uy, este pájaro, qué bonito mira, de plumita de una sola cara, eh bueno, mira, este y este que supongo yo que ahora este como este, por delante y por detrás, que ya cara. Y este, este es el mismo. Y este es <ríe> Me encantan. Muchas gracias, Eva. Y ya el último, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad que el último. A ver, mira. Vamos a abrir este, ¿vale? Vamos a romper el papel. Ay, qué bonito Mira, chica Qué pasada Pues mira que me he quedado sin batería Y le que poner una batería nueva Mira, yo tengo esto y aquí guardo todo Mi medias. Bueno, chica, estaba enseñando esto, mira De verdad que yo he flipado en colores, mira ¿Qué dice? Solo siéntelo Las mariposas viven en mí Solo siéntelo Las mariposas viven en mí mira qué pasada qué bonito mira está espectacular cierra con un lazo del mismo tono que love qué bonito es el mira el ley el, el que le ha puesto es una mariposa qué bonita es mira a la que chula el, a la que flipada Mira, qué bonita Me ha hecho una shaker Que la he enganchado aquí con una pincita dorada Mira, qué mona Que es una estrella Ay, mira, qué bonito Entonces, Con los ojos que no sé para dónde mira Mira ¿Veis? Qué bonita es Es muy bonita Qué chula, qué arandela más graciosa Esa arandela, yo no la, la tengo vista, eh es muy bonita Que la ha pintado ella Mira aquí lleva un Un cubo con flores Con un tag Mira qué bonito es eh? Que chulo Mi, okay, Que me ha metido en cada hoja algo Chiquilla Te parece poco Mira qué bonito Madre mía una mezclilla de lentejuela Con cuentecita Que mona Me la ha metido aquí Mira, qué bonito en esta rosa. Es que esto se saca, ¿veis? Mira, esto me ha encantado, ¿eh? Que sepas que hacer esto con los negativos me gusta mucho. Y yo juraría que lo he visto en tu canal, que tú hiciste antes, que tú hiciste un de esto con así, pero a mí se me ha olvidado. Lo tengo en la cabeza a las 3 y media de la tarde. ¿ve? Mira, qué bonito, ¿veis? Esto me ha gustado un montón. Solo siéntelo. Mira qué bonita. Te ha sacado con. Ay, lo diré con, con el mmm, glossy. Pues partes de la moto. Qué bonita. Y esto no es así me no parece que te lo va a sacar. Así. Mira que se te ha pegado aquí. Pero bueno, no pasa nada. Mira qué bonito. Solo siéntelo. Y aquí es que. Mmm, así me veo. A ver, pone. Pim, pausa. Pimpilín, pausa. Qué gracioso. Qué gracioso, mira, qué página espectacular de mariposa. Otra mariposa aquí, mira. Mira esta de madera. Aquí le ha puesto otro. Qué gracioso. Mira, aquí la ha he hecho ella con un troquel. Una flor, y mira, esto me gusta mucho. Ya te lo he vuelto a decir, pero es que es verdad, me gusta. Aquí otro, mira, aquí lleva otro de otra flor, y el último que es este. Y aquí solo siéntelo. Pues me ha encantado todo, Eva, es precioso. Y nada más, ya el vídeo es bastante largo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo, ¿están? Han estado contentos, yo estoy loca, porque oh, mira, madre mía, esto, lo veis, pues me ha encantado todo, Eva, de verdad que muchísimas gracias, todo es precioso, ha habido momentos en los que me he tenido que callar porque me ha emocionado muchísimo porque me he acordado muchísimo de, de quien tú sabes, de palabras que ella me ha dicho. Y muchísimas gracias por todo. De verdad que todo me ha encantado. Que me ha encantado todo. Todo, todo. A ver. Es que. Es que son unas cosas súper bonitas todas. Me han encantado las flores. He flipado cuando empezaba a sacar rosa y rosa y rosa. Son chulísimas. Pues muchas gracias, Eva. De verdad. Bueno, yo espero que en breve. Si Dios quiere. Y pueda yo hacer llegar el tuyo porque de momento aquí nos tienen en cerraico pero bueno yo creo que que a ver si nos vacunan porque de momento tampoco sabemos nada y a ver si nos dejan ir a darnos un paseo por allí besos para todas mm, esto no es un trabajo mío esto es un trabajo entero de eva ya habéis visto muestra un botón, como siempre digo cómo trabaja Eva si queréis pasaros por su canal yo la recomiendo Scrap Chic Eva un beso para todas, cuidaros mucho y, y no bajéis la guardia un beso para todas y hasta la próxima ¡Chao! Un aplauso para ella y para todas las Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso. ¡Está lo joven! De parte del equipo de la venían. ¿Qué te venía arriba?